Hola qué tal, bienvenidos más a un video de FIFA Móvil Chicos, pues el día de hoy voy tras la búsqueda de Gareth Bale eh, Quiero conseguir a este Gareth Bale de retro, de rivales de la liga Así que voy para acá al evento Quería mostrarles este, el sobre del retro garantizado Este sobre que se conseguía con 150 puntos de nostalgia Pero por error este lo abrí eh, Quise intentar abrir lo que es el, el, el sobre o, o el anuncio de publicidad Para conseguir los, los puntos de fama pero por error abrí el, el sobre de, eh, de jugador retro garantizado. Así que pues no se lo puedo traer en este video. Pero les, les dejaré la captura de lo que me tocó. Tuve la suerte que me saliera este Paulinho retro del evento de helada. Eh, no me sirve en mi alineación ya que no uso eh, medio centro. Pero pues estoy viendo si le entrego en el SBC para conseguir 500 puntos de fama. O tal vez lo use para alguna subida de rango. Así que todo esto va, va a depender de qué suerte tenga ahorita. Eh, si logro conseguir agarrar el pel o no Así que lo primero que voy a hacer Es cambiar mis 250 puntos de nostalgia eh, A ver qué de tantos puntos fama logro conseguir Y pues si, a ver si tengo suerte De que me toque algún punto retro De los programas que hay ahorita en el evento Así que voy por el primer sobre Se van los primeros 50 Bueno, al parecer me van a salir 50 puntos de fama Ahorita no sé si, si, si se han dado cuenta Que al momento de... Presionar este eh, el botón para abrir sobre Automáticamente ya se suman los puntos de fama que, que nos van a salir Así que voy a ver qué me toca A ver, se vienen los puntos de experiencia No consigo punto retro Y ahí están los 50 puntos de fama Bueno, eh, vamos por el segundo A ver, ahorita voy a tratar de enseñarles más o menos No sé si, si, si ya se han dado cuenta o no Pero por ejemplo, eh, aquí tengo 700 voy a presionar para abrir Sobre Retro y me van a salir 25 ahí salieron que se suman 25 así que muy pocos puntos de fama espero que me, salga, que me salga un punto retro así que vamos a abrirlo vamos a ver que se viene pues no, no consigo este, los puntos eh, retro así que vamos por el siguiente Sobre eh, vamos a ver ahora si tengo suerte que me salgan más puntos de fama o bien el punto retro, así que vamos a ver cuánto me tocan Me van a tocar Otros 25, vaya ah, que suerte, vaya suerte Muy pocos puntos de fama me están tocando A ver, ¿qué se viene? Se viene... No, nada Bueno, ni hablar, vamos, por el que sigue Por el que sigue, espero, espero que pueda conseguir uno A ver, vamos a ver Tengo 750 Vamos a ver cuántos se me suman Tengo un 30 Bueno, ni hablar, 30 puntos de fama sobre retro, digo, punto retro perdón, no, tampoco, vaya suerte No puedo conseguir un punto retro Vamos por qué sería que eh, el último sobre El último sobre, a ver qué me toca Vamos a ver cuántos me dan Van a dar 100, vaya bueno, son bien, bienvenidos 100 puntos de fama nada más Vamos a ver qué me toca en el sobre Punto retro por favor No, no puedo conseguir un punto retro, ni modo Ahí están los 100 puntos de fama como eh, se había visto ahí que se estaban sumando automáticamente bueno, este, esto me deja con 880 puntos de fama. Así que, pues vamos a buscar ese Gareth Bale. este Gareth Bell. Este es el que ando buscando, es el que me hace falta para mi eh, alineación. Eh, de poderlo conseguir, creo que voy a poder llegar hasta CRL 120 o quizás un poco más. Así que espero y tenga la fortuna de que me salga este Gareth Bell. Vamos por el primer sobre. Vamos a ver cuántos favores se me vienen. pero se venga uno. A ver, uno retro. No, Bueno, se vino. Eh, Patrick Bacambu, nada. Que sigue. Hugo Martínez, bueno, ni hablar. No tuve suerte. Vamos por otro más. voy a estarlo buscando este, este RB. Así que espero y me pueda salir en esos sobres. Así que vamos por el segundo sobre. Vamos a ver qué me sale. Estaba viendo ahí que de los flachazos, que no sé qué. Yo creo que es pura suerte, la verdad. Es pura mera suerte. No creo que haya un bug, un bug perdón, este, en el que se pueda conseguir un jugador garantizado. Así que eh, se viene Rafael Barán, 87. Eh, vamos a ver qué me toca. No. Ya hago aspas. Bueno, ni hablar, 88 de GRL, no me sirve. Vamos por el siguiente sobre. Espero tenga suerte. Lo que le decía de esos de los flachazos en los sobres, sinceramente es pura suerte, la verdad. No creo que exista este bug, así que vamos a abrirlo. Vamos a ver qué se viene. Vaya, otra vez Rafael Barán. Espero que no se venga nuevamente ya Aspas Bueno, se viene Godín de GR89 No está nada mal Pero pues a estas alturas del juego La verdad es de que no me sirve de mucho Vamos por otro sobre más Buscando a ese Gareth Bell. Creo que voy a poder abrir Este otro más, así que Vamos viendo qué me sale Se viene no. Otra vez Bacambo, ni hablar, 85 y Íñigo Martínez 85 nuevamente Creo que sí voy a tener que entregar ese eh, Paulinho Que me salió este en el, en el jugador retro garantizado Porque lo estoy viendo muy difícil Que logre conseguir ese Gareth Bell. Así que eh, esperemos que en este salga A ver, vamos viendo Vamos viendo qué me toca Pues nada chicos, nada Otra vez Íñigo Martínez Gerl 85 no. Y Javi García de Gerard 88 no hubo suerte, no hubo suerte con, con los puntos de fama que tenía Así que eh, pues ni hablar Vamos a entregar a ese Paulinho Para conseguir 500 puntos de fama Y a ver si logro conseguir este, a este jugador retro en el sobre de helada Que quiero este, que sea Gareth Bell. Así que se va Paulinho Ni modo eh, Quiero ver si puedo conseguir este gary Bell en, este, en este video Si no pues será para la próxima Así que vamos por otros sobres más eh, helada y pues a calar nuevamente eh, la suerte verdad a ver si tengo si logro tener fortuna de que me salga así que vamos por otro sobre creo que voy a conseguir voy a poder conseguir que unos tres sobres me parece vamos a ver se va el primero y se vienen pues nada nuevamente Javi García GR88 eh, a ver, puede ser que salga un color retro ya que el GRL de Javi García es un poco alto así que vamos sabiendo que se viene pues no ya Aspas de GR88 No tengo la suerte que quisiera No me está saliendo el, el, el jugador que quiero Así que, pues ni hablar Vamos por otro sobre más Me va a quedar, no, no me alcanza para otro, para otro sobre Así que, pues es en este o, o no Así que vamos viendo que me toca Se pues no ah, No puede ser, va a campo nuevamente, GR85 Y Javi García, GR88 bueno, pues ahí se fueron, casi más de 1100 puntos de fama No pude conseguir este, a ese Gareth Bell en este video eh, No sé si me de alcance para alguna otra vez. están estos de Lada Los Totis no Aquí tampoco Pues creo que va a ser de Lada Creo que es el más, el, el, el, el, el que tiene El que pide menos puntos, puntos fama Así que, pues vamos a da, vamos a darlo chicos Vamos a darlo, a ver si aquí logro conseguir este algún jugador reto Que pueda cambiar por el, por el SBC Así que, pues vamos a abrirlo, ¿no? Ya no queda nada, así que vamos a ver qué se viene. Vamos a esperar los tres fachazos nada más para que vean que les digo que es pura suerte. Que no es algo garantizado. Ahí está el segundo. Y ahí viene el tercero. Entonces ahí está. Vamos viendo. Se vino. Bueno, se viene un jugador retro garantizado. Este. Bueno, perdón, no garantizado, se viene un jugador retro. El primero es Willy Bowley de GL80. Perdón, de GL80, perdón, de GL80. El segundo es. Hosen Howard, de CR80 también Y se viene como jugador retro Paulinho nuevamente Bueno, para al parecer no se quiere ir de mi último de mi team Así que lo logro sacar otra vez eh, Esta vez en el sobre de, de, de Lada No como jugador garantizado Así que, pues vamos a tener que esperar Ah no, pues no, miren lo puedo entregar nuevamente Así que, pues vamos a darlo Vamos a darlo, digo ya, ya estamos aquí en el video Así que, ¿por qué no entregarlo? Y probar suerte, este, a ver si ahora sí logro conseguir algo, algo bueno en el, en el sobre de, de rivales de la liga. Así que vamos a entregarlo rápidamente. Vámonos para abajo. Aquí les cogemos. Muy bien. Entregamos a Paulinho nuevamente. Y se vienen otros 500 puntos de fama. Vamos a probar otra vez suerte. Vamos a ver si logro conseguir algo bueno o no. Vamos, 500 puntos de fama. Bien, ahí están. Ok, perfecto. Vámonos rápidamente al sobre. De retro de rivales de la liga, vamos a abrirlo. Esperemos que sea la suerte, chicos. Esperemos que me suelga la suerte. Vamos viendo, vamos viendo que se viene. Pues no, no se vino. Se viene Rafael Barán y se no. vino Yago Aspa de Ger88. No me esperé a los tres flechazos. Como les digo, es mera suerte. Vamos a esperarnos en este. Ahora sea sí los tres flechazos. A ver si realmente sale o no. En el anterior fue casualidad, mera casualidad. No creo mucho en esto, pero pues vamos a intentarlo para que ustedes vean, ¿no? Así que se viene el tercer flechazo. Ahí está. Vamos viendo que se viene. Godin, el 89 Se puede venir. Se puede venir un jugador retro. Este ya que Godín es GR89. Así que vamos viendo si se viene bien. Messi. Bueno, maestro. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Este, de hecho también me salió en un sobre de, de aquí de la rival de la liga. Eh.. No, no hubo suerte. Quedan 155 puntos de fama. Así que por pues, los voy a canjear nuevamente por el sobre de helada. Digo, no pierdo nada. Ya estamos aquí. Así que vamos a esperar los tres flechazos. A ver si otra vez logro conseguir algún juego retro. Si no, pues ni modo. A ver. Ahí se viene. Ahí está. Vamos. No, ahí está. Eh, André Almeida de GR80. Y se vino. De un Carlos Guedes de GR83. Bueno, pues ni modo chicos. No logré conseguir este a mi Gareth eh, Bell. La verdad es que es el jugador retro al que ando buscando. Porque eh, quiero cambiar a mi jugador o cocha de medio derecho. Se me está, se me está dificultando bastante el subirlo de GRL. Así que eh, pues quiero conseguir ese Gareth Bell para eh, mejorarlo llevarlo a un grl 100 y pues subirlo de rango así que pues no queda más que esperarme hasta volver a conseguir este 250 puntos eh, de nostalgia para cambiarlos por los de fama y pues probar nuevamente mi suerte a ver si logro conseguir este gareth Bell. bueno chicos pues hasta aquí el video espero que les haya gustado Si así fue por favor suscríbase al canal